¿Alguien puede tomar esto? Gracias. Hola. Hola. Muy bien. Gracias. Control. ¡Sube la marea! ¡Marca uno! ¡Van no a timbrar! ¡Deríbenlos! Oh, oh. ¡Cantó la Spike! ¡Porta Spike caído en arco! Último oh, oh, oh. jugador en pie. Oh, oh. Uno menos. ¡Sigue en pie! ¡Ah! ¡Fuck yeah! <risa> ¡Sonaré malos! Dejen que... ¡Eso bastaba! ¡Aquí mismo! Decidido, me casaré con ella. Se lo diré en cuanto tenga una oportunidad. ¡Aquí! Merci. Transportador listo Richard, ¿sí? ¡A su casa! Ah, ¡La no. está caído en agua! watch out, watch out! And his name is john C. let's do let's oh no no no Care. no I don't care because I'm pissed off. Vértigo en la cima. Aquí. Por ellos, carnalitos. Exploten, bobo. Un enemigo sigue en pie. Mudo. Levanta. Aquí. Táctica super high level. Oh. En pie. No están listos. No están listos. Come on. Come on. ¡Carnalito está desplantando. Baliza está lista. Yes. A a yes. Ay, no, detentor, la... ¡Detengo! ¡Necesito ayuda! ¡Baliza está lista! ha agarrado. el se Tengo agarrado. y uh -huh. enemigo uh -huh. un enemigo! Sigue en pie. ¡Ayúdame! Uh -huh. su miedo. Cortazay, caído en ar. Bye bye. El ¡Ah! enemigo Fair sigue well. en pie. Cortazay, caído en ar. Último jugador en pie. Ah, fuck, man. Me quedé sin cargas. Cuidado con los ojos. Cuidado con los ojos. Un enemigo sigue aquí. ¿Se lo creo? Lo siento, me. ¿eh? ¡Cuidado, mate! ¡Cuidado, puedo usar eso! Ah, come on. Come on. ¡Cuidado, ¡Cuidado, <tose> El mejor. ¡Sí! ¡Ya lo dije! Todos a sus casas. ¡Bravo! Concéntrate, ¡No me mires a mí! ¡Se será... no Miren ¡Te tengo! ¡No lo crees! Transportador listo. Mi ulti está lista. ¿Qué? No entiendo una palabra de lo que dices. No hablo tu idioma. Lo siento. Creo que voy a disparar. Vamos tío, no me mates. Por favor. ¡Que te jodan! sigue en pie. Atravesando. Eradicado. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Spike plantada. Hora de saltar. Teleportación. Mi ulti está lista. No está mal. Arigato. sin cargas. No fucking way. Atravesando. Mi portal se rompió. Recargando. Último jugador en pie. So I'm the last one standing. Ah shit. Here we go again. I don't give a fuck. bike plantada. Good. Colocando un centinela. Un enemigo Me sigue en pie. Gracias. Clutch. Tuve que concentrarme más de lo normal. Gracias. Ganaba de un hombre fuerte. ¡Claro! ¡Claro! Understand spike plantada Un enemigo sigue in pie. Ultimo jugador in pie. Oh, you real tough bitches, huh? Fuck you! Ah. Dijo amor mío De eso estoy Hola. seguro No lo he soñado O Hola. eso creo Aunque si se piensa bien Hola. Es muy natural Hola. Me necesita Lo no en su forma de mirarme Solo tendría Vigilando. que cogerle la mano Para Hola. que fuera mía. A estas alturas sería absurdo Negar lo que ambos sentimos, Pues aquí. yo le no iba a dar lo que estaba buscando oh, Sí But, why qué estoy hablando alone? Yes. Sí. Attention class. Next week's test will be about power and motivation. It would be foolish not to come prepared.